Hola amigos, soy Sergio Dufor y esto no es mi culturismo, esto es el canal de Más Músculo. Sed todos bienvenidos a este programa especial, a este vídeo especial, un homenaje al que va a ser nuestro próximo invitado en el programa Conectados. el probablemente hispano, latino, mejor de los últimos 20 años que hemos tenido en Olimpia, nada menos que Gustavo Badel, el puertorriqueño que sorprendió al mundo en el año 2004 cuando apareció prácticamente de la nada para algunos, ...y quedó nada menos que en tercer lugar en todo un Olimpia. Venía de quedar también tercero en el Ironman ese año... variándose de ahí, de su clasificación... ...y como digo, apareció eh, cuando nadie lo esperaba... ...y dio eh, un golpe sobre la mesa. Cabe decir que Gustavo no era un desconocido... ...ya llevaba muchos años eh, en el circuito profesional. Es cierto que solo había participado un año en el Olimpia... ...en concreto en el año 2001, donde, venía, donde había pillado la plaza tras quedar tercero en el Toronto, delante de nuestro Paco Bautista, y sí es cierto que bueno Gustavo no había tenido nunca demasiada fortuna, pero sí que, era, eh, sí que estaba bastante arranqueado y tenía bastante experiencia, lo cual dice mucho en favor del tesón de, de, de Gustavo, ya que año tras año fue mejorando, trabajando por un sueño, y ya es así como al final llegó a lo más alto del Olimpia, nada menos que hacer... Podium en el año 2004, como digo, cuando nadie le esperaba. En el año 2005, con un Gustavo ya siendo una realidad en cuanto a lo que figura del culturismo eh, se refiere, apareció probablemente en, en uno de los campeonatos más prestigiosos que había en, en el momento, el Ironman, donde se impuso con absoluta rotundidad, mostrando un tamaño muy superior al que había mostrado un año antes, pero manteniendo las buenas proporciones y densidad de la que había hecho gala ya en el Olimpia anterior su glúteo, sus brazos, su pectoral, todo estaba en orden, un físico que era muy compacto, además Gustavo era un tipo con un enorme sentido del espectáculo, sabía mostrar al público eh, muchísimos de sus atributos que hacía que fuera siempre uno de los favoritos eh, para ganar. Aquí como digo, eh, el Iron Man fue el primero de sus tres victorias en el circuito profesional, ese mismo año ganó el San Francisco y luego unos años después, creo que en el 2009, si mal no recuerdo, ganó en Atlantic City. Fue el año 2005 la de la, consagra, el de la consagración de Gustavo. Siempre cabe pensar que todos los atletas pueden tener un año de sorpresa donde nadie le espere, como fue, en, como fue él en el 2004, pero aquí en el 2005, nada menos que en el Ironman, que por esas épocas era el, el cuarto campeonato en importancia del circuito, se impuso, como digo, con absoluta rotundidad y consiguiendo de esta manera plaza directa para competir en Olimpia, pese que ya la había obtenido. Gustavo Badel llegaba al Olimpia, ya sí, con la vitola de favorito, todo el mundo tenía los ojos en él, todo el mundo tenía presente que Coleman era el favorito, Jay Cooler era el contendiente, pero lo que nadie se esperó, que lo que nadie se iba a esperar era la manera en la que, la que el gran Gustavo irrumpió en el escenario de Las Vegas. Sin complejo y sin miedo, como cabe esperar de todo aquel que tiene sangre hispana, apareció Gustavo rindiendo un homenaje a todos y cada uno de los campeones del Olimpia hasta, hasta ese momento. Empezando por Larry Scott, fue haciendo una pose característica de cada uno de los campeones, rindiendo, como digo, tributo, y a medida que iba avanzando eh, pose a pose, campeón a campeón, año tras año, el público comenzaba a pensar cuál iba a ser la pose con la que iba a rindir tributo y homenaje, o quizás pleitesía, al actuar Mister Olimpia, a King Coleman. Vemos aquí, estaba haciendo Larry Scott, luego vendría el Sergio Oliva, el también hispano, el único hispano campeón de la Olimpia. Y pose a pose, como digo, Gustavo iba mostrando además un estado de forma espectacular. Quizás incluso más duro que el año 2004, donde ya sorprendió por su extrema dureza, había añadido kilos de músculos y lucía absolutamente pleno. Lleno y redondo, pero no ese tipo de lleno al que algunos se refieren cuando alguien va pasado o cuando alguien está en volumen, no. Músculo del bueno, matizado... ...con aristas por todos lados, glúteos cincelados... ...los brazos que eran para mí quizás sus grandes armas... ...estaban absolutamente perfectos... ...la espalda de arriba abajo, los femorales... ...todo estaba en orden en ese día... ...y como digo, pose a pose... Eh, ...el bueno de Gustavo iba desarrollándose en una coreografía... ...que hasta el momento era algo que nadie había hecho... ...era absolutamente novedosa... ...y estaba generando expectativas... ...como digo, eh, en ese año... Eh, el favorito era Jay Cutler, pero de repente todo el mundo, el favorito para, eh, para, para doblegar a Coleman era Jay Cutler, pero de repente en ese instante ya todos los ojos y todo el público se puso en favor de Gustavo y ya nadie más que había la posibilidad de que pudiera quitar a Coleman. Tanto es así, y lo vamos a ver después, que... Eh, Badell directamente fue a provocar al gran Coleman y ahora lo vais a ver cuando haga su coreografía. Estamos aquí viendo la de Dorian, en las de y pierna, tan clásico de Dorian. Y ahora vamos a ver la pose de Coleman. Y aquí en este momento, ¡pum! El grande de Gustavo troleó directamente a Coleman, aludiendo a la poca, al poco arte que tenía posando. Y con esto presentó sus credenciales para llevarse el Olimpia. Minutos más tarde, el Challenge Round. Challenge Round que desde entonces pasará a ser historia viva del culturismo. Un Challenge Round que en esos años se realizaba, se hizo en el año 2004-2005, en el que tan solo los finalistas elegían una pose y retaban a otro de los finalistas eh, a ver quién era mejor en esa pose. Un culturista podía elegir eh, cualquier pose, cualquier pose en las obligatorias, y eso hacía que pudiera usar sus puntos fuertes para ganar. De esta manera llegaron a un triple empate que entre Coleman, Calder y Gustavo. Gustavo ganó a Calder en una comparación directa y ahora se procedió al desempate entre el gran King Coleman y Gustavo Badel y aquí era pues digamos que una especie de post down donde tenían que desarrollarse pose a pose y vemos a un coleman que estaba bastante bastante crispado y cavia eh, por contraste eh, vemos a un badel muy sobrio posando muy tranquilo muy templado creo que badel ese día estuvo muy cerca de batir a coleman eh, estuvo muy cerca de destronar a coleman y yo creo que quizás en ese momento badel se vio mister olimpia y pudo serlo, porque en este momento fue cuando Vadel se impuso al gran Coleman. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No os perdáis el próximo programa con nuestro amigo Gustavo Badel, en Conectados, en vuestro canal de Más Músculo, donde podréis preguntarle, podréis saber todo sobre su vida, sobre su carrera. Como digo, no os lo perdáis, estad muy atentos porque va a estar genial. Es la primera vez que un campeón de este, de este nivel... Eh, se presta a hacer un directo en España y estoy seguro que será un placer para mí, yo estoy súper ilusionado con poder compartir con él y como digo, será un placer enorme poder estar con todos vosotros. Así que nos vemos el próximo lunes aquí en Más Músculo.